Hola, en este video vengo a anunciar que voy a hacer una recopilación de clips de Shaco de distintos jugadores de distintos ELOS. Sería algo así como un video de sinapse, solamente que con clips de Shaco. Voy a tratar de no incluir solamente mis propios clips, porque estaría bueno darle reconocimiento a otros jugadores de Shaco que pueden ser buenos. Para este video van a estar viendo un par de mis clips de fondo, mientras que explico cómo enviar los clips y cómo van a ser los videos. Si querés enviar tu clip, solamente tenés que ir a la descripción y meterte en el Discord y buscar el canal que se llama recopilatorio para YouTube. Tenés que copiar ese mensaje que mandé que dice nombre, fecha, canal, bla, bla, bla, bla, bla, y pegar tu clip como un link de clips de YouTube o de Twitch o lo que sea. Puedes subir tu replay. No es necesario que tengas eh, un nivel o un elo base. Puede ser hierro y mandar tu play igual. Puede ser challenger y mandar tu play igual. Eh, puede ser de cualquier servidor, obviamente. Los videos van a estar divididos por clips. quizá por jugadores. Si vos que estás escuchando esto me mandas cuatro clips, voy a poner cuatro clips tuyos seguidos, en vez de poner un clip tuyo, un clip mío, un clip de alguien más un clip tuyo, un clip de alguien más un clip mío, cosas así, gracias por ver gracias por escuchar, te dejo con lo que imagino que quedará el video, si es que queda algo no sé si ya habrá terminado y estoy dando al pedo vamos a probar mejor saco de Argentina, papá que hay como un TikTok o videitos así que te enseñan a um, uh, cuando calentas la comida a poner un toque de agua alrededor a ver, el microondas uh -huh. así ah, eso eso funciona lo intentaste vos eh, no pero la teoría dice que debe de funcionar <risa> increíble <laughs> <laughs> <laughs> you will stay where I want you to stay. It's all about humanity.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 partiendo toda de...